Estamos con un problema de conexión con Amaya. Le voy a pedir que entre como, y como público. Y que la, la, la promueva. Nosotros o sea. la transferimos. Uh -huh. Perfecto. Sí, está como público. Voy a, eh, acá, la, acá, la, acá. La, la pasé a panelista, así que ahora tendremos que darle solo permiso para su cámara y eh, debiésemos poder. Ahí está. Listo ahora sí. Hola Maya, bienvenida. Estás mute. Hola, muy buenos días, disculpen tuve unas dificultades técnicas. Hola, buenos días. No, no hola, hay problema. A todos. Hola, hola Rodrigo, hola Mike, Alberto. Hoy que tiene alto el libro, yo me gusta. Ay, sí. Hola Maya. yo te me enamoro de los libros. Perfecto, y también ya estamos en vivo por, eh, por Facebook Live, así que podemos comenzar. Eh, damos, damos la bienvenida a todos y a todas y quisiera, para las palabras iniciales, dejar a la presidenta de nuestra directora, eh, Susana Sierra, que nos va a dirigir algunas palabras y explicarnos un poco de la actividad que vamos a vivir el día de hoy. Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias a todos por estar acá eh, con nosotros hoy día. Bueno, como, como sabemos, recientemente la ciudadanía eligió a todos los representantes que van a formar parte de la Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución. Y, y la gran sorpresa la dieron los independientes, quienes alcanzaron varios escaños y mucho más de lo que, de lo que cualquier encuesta pronosticó. Esto por un lado es por la necesidad de la ciudadanía de contar con caras nuevas, que estén alejadas del viejo modelo, de la corrupción, el amiguismo, los pitutos, y por otro lado de la crisis de confianza que hoy día existe hacia las autoridades, instituciones y partidos políticos. Podríamos decir que la desconfianza no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, eh, hoy día ha alcanzado niveles más altos de lo que alguna vez imaginamos. Y como sabemos la desconfianza va muy asociada o la crisis de confianza va asociada al debilitamiento de las instituciones y por lo tanto a mayores probabilidades de corrupción. Por lo mismo hoy día es un deber poder reflexionar sobre cómo vamos a construir juntos un mejor futuro en el que podamos volver a creer. Justamente la convención constitucional puede ser una instancia fundamental para recuperar la confianza perdida y hoy día hacer las cosas de una manera diferente. No solamente porque se va a reescribir, un nuevo pacto social en un proceso democrático, sino también porque la ciudadanía hoy día está exigiendo mayor transparencia y mayor probidad. Hoy las altas expectativas ciudadanas sobre el funcionamiento de la política, la transparencia con la que va a operar la Convención, las oportunidades de involucramiento y la participación ciudadana, así como los estándares de probidad que deben respetar los funcionarios públicos. Esperamos que la Convención sea una instancia de inflexión que convoque a la participación ciudadana. Que, desde, que quede ojalá atrás toda la desidia, la sensación de que siempre ganan los mismos o de que se benefician los más poderosos. Hoy día es tiempo de construir una sociedad distinta, más justa, más equitativa, más igualitaria y una sociedad que vuelva a creer. Y esto es la base para poder avanzar hacia un país desarrollado y para eso necesitamos este restablecimiento de la desconfianza. Como existen altas expectativas y hoy día nos encontramos en este ambiente de desconfianza, es fundamental que la Convención Constitucional ponga como base eh, la redacción de su reglamento, en la redacción de su reglamento de estándares de probidad, transparencia y participación. Justamente la conversación que vamos a tener hoy día es una instancia para que debatamos sobre cómo debemos proteger este interés público y sobre cómo recuperaremos la confianza para un Chile mejor. Así que les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Eh, muchas gracias también, Rodrigo, Amaya, por participar acá y por estar abiertos también a debatir estos temas. Así que, eh, esperamos tener una buena conversación. Los dejo con Alberto para que continuemos. Muchas gracias, Susana. Y ahora quisiera dejar a quien moderar el, el panel de conversación eh, que nos va a explicar la actividad. Eh, Primero vamos a tener la presentación, y que es nuestro director de estudio, Michel Figueroa, que también le pido que nos explique un poco y que le explique a las personas que nos están escuchando nuestro programa de largo aliento que tenemos respecto a la Convención Constituyente. Gracias Alberto. Eh, hoy día lo que queremos es poner en debate cómo protegemos efectivamente el interés público en el funcionamiento de la Convención Constitucional. Efectivamente, Susana nos planteaba que hoy día vivimos un contexto de gran desconfianza, un contexto de alta complejidad, complejidad, donde hay un debate público que va cambiando muy rápido, donde necesitamos poner esto en cara de la ciudadanía, generar un proceso de apertura, pero que también le permita a los ciudadanos seguir involucrándose en este proceso y que aquellas demandas que se han venido planteando por algunos años ya a través de diferentes formas, puedan encontrar un cauce y un canal institucional. Y es, de, es por eso que buscando promover y, la, el promover y proteger el interés público durante el desarrollo de todo este proceso, es que desde Chile Transparente en las próximas semanas vamos a lanzar un proceso de vigilancia al funcionamiento de la Convención Constituyente que va a buscar, por un lado, promover la aplicación de estos estándares, el conjunto de propuestas, de 25 propuestas, que Alberto va a continuar eh, presentando, pero también dotar de contenidos que puedan nutrir este debate y entregarle herramientas a las personas, a la ciudadanía en general, que les permita efectivamente ...involucrarse y fiscalizar el trabajo, el mandato que se le ha dado a cada uno de los 155 constituyentes que han sido elegidos para redactar esta nueva constitución. Es por eso que en el día de hoy va a estar con nosotros Alberto, que ustedes ya lo conocen y dio inicio junto a Susana a esta actividad para compartir cuáles son nuestras propuestas, el trabajo que hemos realizado y que creemos que debe ser el pilar fundamental en materia de probidad y transparencia para el funcionamiento de esta convención. Y luego vamos a dejar con ustedes un panel de discusión y conversación donde nos va a acompañar a Maya Alves, eh, que es representante del distrito número 20 y a Rodrigo Lojan, eh, representante electo por el distrito número 9 para que podamos debatir desde quienes van a estar eh, en el, en el funcionamiento de la Convención, cuáles debiesen de ser estas propuestas que vamos a aportar al debate eh, y cómo efectivamente protegemos el interés público. Alberto, ahora todo tuyo para que... Eh... Muchas gracias, Michel. Eh, voy a parar de compartir tu, tu pantalla para poder compartir la mía. Y perfecto. Ahí pueden ver, ¿cierto? Bueno, lo, lo primero y que es la invitación quizás de una pregunta bastante obvia, pero que le queremos a, a hacer a los, a los constituyentes, es que pensemos, ¿qué son las constituciones? Eh, los constituyentes son un grupo muy variado de personas, eh, evidentemente hay, hay muchos que son abogados, que han tenido un acercamiento, pero hay muchos que provienen de otros mundos, ¿eh? y, ¿y cuál es ese rol que queremos que cumpla esta constitución? Algunos han hablado que esta es una cuarta república, ¿ah? la, la primera república iniciándose con la constitución del 33, la segunda con la del 25 y la, la tercera con la del 80 y ahora abriremos un nuevo, un nuevo ciclo. ¿ah? Y la verdad que han sido las, estas tres constituciones las que han dado estabilidad institucional. Entonces, primero, ¿cuál es ese rol? Ese rol simbólico primero que tiene la constitución para la comunidad. Por otra parte, cómo funciona en cuanto a la legitimidad, y vemos que este proceso constituyente se debe en gran parte a la falta de legitimidad de la actual Constitución. Eh, y por otra parte, cuáles son las expresiones de los valores, eh, manifestaciones de poder, dispositivos de coordinación social y convenciones de una sociedad que ha cambiado muchísimo en, los últimos, en las últimas décadas. Por otra parte, consideramos que es fundamental que la convención constituyente cuente con altos estándares de probidad y transparencia. A diferencia de los organismos que ustedes ven acá, como el gobierno, el Congreso y los partidos políticos que tienen de los estándares más bajas de confianza de nuestra región, la Convención Constituyente cuenta por el plebiscito, sobre todo, más que, el, más que la elección, debido a la participación en el plebiscito, de un amplio apoyo eh, popular. Uno no uno podría decir que este es un proceso que esté alejado de la gente. Y de hecho, los resultados después de, los, de la elección de constituyentes se ve que hay una renovación también de, las, de los votantes, de las elecciones de los votantes, etc. Pero por lo mismo, la confianza, que es algo tan preciado, es algo que se puede perder de manera bastante fácil. Un ejemplo claro es el ejemplo de Carabineros, que, que lo hemos analizado muchas veces, tanto en, en foros como en, en, en la sala de clases. Carabineros, siendo una institución de las más confiables de Chile, pierde gran parte de esa confianza por sus casos de corrupción. Y por lo mismo no nos podemos jugar esta confianza. Cualquier pequeño error que cometa la constituyente podría llevar a que empiecen a salir frases como, bueno, si son más de lo mismo, se aburguesaron, se vendieron, u otras que uno podría eh, pensar que se empiecen a crecer creando esta, estos, estos ciclos de conversaciones más bien negativas y generando una percepción negativa de la constituyente. Por lo mismo, esperamos que haya que esté en el centro de la discusión del reglamento, los estándares de propiedad y transparencia para el cuidado de esa confianza que hoy día goza eh, la Convención Constituyente. Y bien, el acuerdo eh, de, de noviembre parte y tiene algunos aspectos que son interesantes, estos aspectos son muy limitados. ¿no? Y, y básicamente lo que dice que deben haber dos estándares eh, eh, fundamentales, aplicando las normas que regulan al Congreso Nacional, en específico a la Cámara de Diputados, que sabemos que son normas eh, no del todo felices en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa en el caso que Rodrigo Logan, esperemos que no, eh, se enferme eh, y tenga que dejar su cargo? ¿Quién lo reemplaza? Esperamos vale, que no me, lo, ¿Nadie lo te... Ni lo diga, por favor, que hace que reprendo. <risa> Pero nadie podría reemplazar a Rodrigo Logan porque Rodrigo no pertenece a la lista de partidos, ¿no? por ejemplo. Ahí tenemos un vacío importante qué pasa respecto a las otras malas prácticas que podríamos, que hemos criticado durante tiempo que tiene el Congreso, como por ejemplo la autorregulación. Vamos a formar una comisión de ética entre los mismos constituyentes que finalmente, de una manera, con un nuevo cuoteo, van a decidir eh, acerca, por ejemplo, de los amparos de acceso a la información o acerca si se está aplicando bien la ley de lobby o la ley de probidad en la función pública. Bueno, ahí hay nudos importantes, pero existe un marco, por lo menos que deben seguirse estas tres normativas, las del Congreso, la regulación del lobby, gestión de intereses particulares, la ley 20.880. Faltando aquí la norma de la ley 20.285, ley de, ley de transparencia. Por otra parte, al ser un proceso inédito, inédito a nivel mundial, a nosotros de hecho nos ha costado mucho encontrar en eh, parangones, hemos visto otros que han dicho, mira, esto se puede parecer a esto, pero la verdad que nosotros hemos llegado a la conclusión que no se parece a nada por su composición paritaria, por la participación de los pueblos indígenas, por cómo se da el, el proceso chileno, en qué marco se da, y además porque tiene este quórum de dos tercios para formación del reglamento. Y lo que esperamos es que el reglamento, eh, a diferencia quizás del de, articulado de la, de, la, de la convención, de la constitución, no sea un espacio de negociación de, bueno, pongamos esto, pero saquemos esto otro. Quizás en, un, en el articulado de la Constitución esa lógica más de negociación política se puede dar. Esperamos que el reglamento tenga unanimidad, que el reglamento eh, efectivamente eh, no, tenga, no tenga puntos donde haya que, eh, por ejemplo, negociar acerca de la transparencia, de la publicidad de algunos aspectos, eh, o de la, eh, de, de la regulación que, que haya al interior de la Convención Constituyente. Pero por lo menos esperamos que se aplique el estándar mínimo que hoy día tienen las instituciones del Estado. Y ahí, nuestro foco más que las instituciones del Parlamento, que gozan de poca, de poca legitimidad actualmente, nos hemos basado en las lógicas eh, más bien de la administración del Estado, donde los estándares son superiores. Son superiores a nivel de compras públicas, a nivel de transparencia, de acceso a la información, a nivel de la regulación del lobby a nivel de la regulación también y de, de quién ejerce el control, que es un externo, en este caso la Contraloría General de la República, y desde ahí nacen estas propuestas que eh, tengo el honor de presentarles el día de hoy. Son 25 propuestas en un documento bastante más extenso de lo que hoy día voy a presentar, que lo que buscan son regular la transparencia, la probidad, la regulación del lobby, la parte de la participación, la administración de la convención, las sanciones y sobre todo probidad, sanciones y la comunicación de los convencionales. Voy a partir con la transparencia. Nosotros lo que recomendamos es utilizar eh, lo que hoy día o contempla el artículo octavo y la ley 20.285 en esta materia. Es decir, establecer un estándar de transparencia activa, que no tiene que ser necesariamente el estándar del artículo séptimo de la ley 20.285. Esperamos, de hecho, que haya una transparencia mucho más proactiva al día que se vayan publicando distintos eh, eh, distintas informaciones todos los días de utilidad al público. De hecho, nosotros, una de las cosas que, que vamos a hacer, y voy a adelantar ahí, Michel, quizás meto la pata, es hacer análisis de los discursos que se den en la convención para ver determinados mapas de calor de cuál qué es lo que se está debatiendo y ver la consistencia, por ejemplo, con los programas que presentaron los constituyentes. Eh, pero, obviamente, con las limitaciones que la misma ley establece. Y la misma constitución establece que son, básicamente, la afectación del interés, eh, na interés nacional, la seguridad nacional, el buen funcionamiento del órgano, en este caso, de la convención constituyente y la protección de derechos de tercero. Pero la gran, el, la, gran, digamos que el, la gran masa de información que esté eh, en la constituyente debe ser absolutamente eh, transparente, abierta al público y promoviendo el lenguaje claro y el formato de datos abierto. En materia de probidad, creemos que es muy importante habilitar mecanismos de denuncia, tanto para la ciudadanía, funcionarios de la constituyente y los mismos convencionales, para que puedan eh, denunciar, por ejemplo, potenciales conflictos de interés o eh, algún tipo de problema de corrupción que pueda existir al interior. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Chile Transparente se preocupa de tanto si en la constituyente no va a haber corrupción? Bueno, la verdad es que puede existir. En un cuerpo colegiado, en un cuerpo que va a tener un presupuesto importante, puede ocurrir que, por ejemplo, alguien quiera contratar a algún pariente eh, o que quiera eh, favorecer, favorecer a algún amigo en alguna compra. Eh, y eso es lo que tenemos que evitar. Y para, para eso necesitamos un denunciante activo. Después vamos a ver quién debiese recibir y manejar estas denuncias. Lo tercero, eh, respecto al lobby, eh, creemos que tiene que seguirse la ley 20.730, pero ahí nuevamente tenemos el problema del enforcement de la norma. ¿Quién va a hacer, quién va a vigilar que eh, los convencionales efectivamente estén eh, cumpliendo con la norma, que las reuniones que, eh, que estén publicando sean las reales, etcétera? Lo mismo así con los distintos viajes donativos que puedan ocurrir y la gestión de, de interés. Bueno, en participación nosotros no hacemos tanto ahondamiento y ahí las propuestas del PNUD son propuestas mucho más profundas en esta materia, pero creemos que tiene que incluirse el derecho a la participación oportuna e incidente sin discriminación eh, y establecer la obligatoriedad de realizar audiencias públicas, obviamente cumpliendo con los requisitos de aforo, eh, que tampoco esto se transforme eh, eh, en algo que pueda eh, alterar el privilegio deliberativo, eh, sino que evidentemente también la constituyente pueda deliberar de manera de manera autónoma eh, sin tener lo que sea a veces en el Congreso con algún tipo de presión que pueda cambiar más bien por la presión del momento algún tipo de decisión. En cuanto a la administración, nosotros eh, proponemos que se cree una comisión de ética y transparencia que asegure el cumplimiento del reglamento y que finalmente asegure el cumplimiento de todas estas normas. Eh, y también eh, la, la incorporación de criterios de transparencia en compras y contrataciones. ¿Qué proponemos aquí, básicamente? Eh, primero, que eh, otros organismos del Estado presten eh, ayuda al, eh, a la convención. Por ejemplo, sé que acá en el público hay personas que trabajan en el Consejo para la Transparencia, y en la Contraloría. Sería muy bueno que, en materia de auditoría, en vez de contratar nuevos auditores, la Contraloría cree un equipo ad hoc y se lo entregue a la constituyente, obviamente bajo el mandato de la constituyente y no del contralor en este caso, para poder realizar la función auditora. En materia de acceso a la información, de publicación de la transparencia activa, bueno, tenemos un órgano fantástico como el Consejo para la Transparencia, que tiene un personal muy calificado en esta materia, por qué no puede el Consejo para la Transparencia entregar eh, tres, cuatro, cinco, diez funcionarios para que eh, durante este año puedan ayudar en esa materia. Lo mismo en materia de compras públicas, la Dirección Nacional de Compras Públicas, lo mismo quizá en materia de prevención de otro tipo de delito, tener a alguien de la unidad de análisis financiero, por ejemplo, que pudiese colaborar y, y servir una, una especie de, eh, de, de alerta, etc. Y además la creación de esta comisión de, de ética y transparencia, que sea, eh, tenga algún grado de independencia respecto a los convencionales. Y ahí... Se puede crear una comisión de ética y transparencia, incluso con personas ad honorem de distintas universidades, distintas organizaciones, y que puedan mirar esto con la mayor distancia, sin tener una vinculación más bien con la discusión política que se va a dar dentro de la constituyente. Por supuesto que, aparte de los incentivos a aportarse bien, creemos que tiene que haber sanciones, y el reglamento tiene que incorporar sanciones, amonestaciones, descuentos de dieta, por ejemplo, eh, para poder asegurar mejor el cumplimiento de estas normas respecto a probidad, eh, aparte de las disposiciones de la ley 20.880 de prevención de conflicto de interés, incorporar el deber de abstención en el reglamento y normal el uso de asignaciones. ¿no? Y ahí también creemos que, y ayer daba una entrevista acerca de esto, eh, esta comisión de ética o estos organismos eh, más bien eh, cautelares de, de, estos, de estos valores que se puedan crear en la, en la constituyente podría crear un semáforo que le vaya avisando respecto a determinadas materias a los constituyentes acerca de qué se debiesen obtener y no. ¿no? O sea, tener la declaración de patrimonio de intereses, tener el, el, los récords de eh, los constituyentes, y decir, mire, ¿sabe qué? Por ejemplo, en materia de agua usted debiese obtenerse porque usted tiene un, un, un, un importante, no sé, eh, concesión en un acuífero determinado y con lo mismo eh, no debiese participar de esta discusión. Obviamente, siempre al final el deber de abstención va a quedar eh, a, a disposición del convencional. Eh, pero si eh, hay algo que sea demasiado burdo, por ejemplo, eh, creemos que tiene que haber sanciones para, para aquí. Y por último, algo que creemos que es muy interesante respecto a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que ha ordenado que las autoridades del Estado no puedan bloquear en redes sociales a eh, la ciudadanía cuando hablan de temas que son atingentes. Sí, bueno, evidentemente publican fotos solamente de su familia y sus redes sociales las ocupan para usos para, más bien personales, no, pero en general, eh, y nosotros hemos hecho un mapeo completo de todas las redes sociales de los, de los convencionales, los convencionales hablan de temas que son propios de su, de su futuro trabajo. Y por lo mismo creemos que no debiese haber ningún convencional que bloquee a otros. ¿eh? Y lamentablemente hay algunos convencionales que bloquean a mucha gente que opina, que opina distinto, y eso hace que no hay un acceso a información. ¿Cómo protegemos el interés público? ¿Fortalecemos la legitimidad del proceso constituyente? Con apertura transversal, prevención de los conflictos de interés, involucrando a los ciudadanos, cuidando los recursos públicos, y dotando de legitimidad a todas las decisiones que se puedan eh, dar. Ahora los quiero invitar a que comentemos este documento a... Amaya Alves, constituyente por el Distrito 20, Rodrigo Logan, constituyente del Distrito 9, eh, independiente, Amaya es de apruebo dignidad. Eh, yo también participaré del, del panel dando algunas, algunas opiniones. Eh, hemos querido invitar a constituyentes, digamos, nuevas caras ¿ah, también, eh, porque creemos que además tenemos que hacer esta discusión entre todos, sacarla de, de los círculos más bien a los cuales estamos habituados, en los matinales, excepto en el matinal con que, en el que participamos con Rodrigo, que ahí vamos algunos más nuevos, pero, pero en general eh, sacar a esta discusión al público y que la podamos discutir entre todos, invitarlos a eh, los que nos están escuchando a que puedan hacer sus preguntas, ya sea en Facebook, a través del Q&A, aquí en Facebook, en el Zoom, o también a través del chat. Así que, Mitchell ahora te vuelvo a pasar la pelota a ti y vamos con, con el panel. Gracias, Alberto. Efectivamente, hoy día les queremos presentar a Maya Alves, que... Eh, ha acabado de ser eh, electa por el, como constituyente por el Distrito 20, Amaya es abogada y doctora en Derecho. Eh, di, diríamos que su experiencia ha estado vinculada más bien a la academia, pero también a la investigación en temas de agua y en temas de protección en, de los derechos humanos en general. Eh, y por otro lado tenemos a Rodrigo Logan, que ha sido electo constituyente por el Distrito 9, se ha dedicado más bien al ejercicio libre de la profesión de Derecho, según lo que encontramos en su trayectoria, también es abogado de la Universidad de Chile, máster en Dirección eh, y Gestión de Empresa, y bueno, ustedes ya conocen a Alberto, nuestro director ejecutivo, y quisiéramos comenzar esta discusión, abrir esta discusión eh, planteando quizás la misma pregunta que planteamos en el documento. Desde la perspectiva de, de Amaya y Rodrigo, entonces, ¿cómo protegemos son hoy día un pilar fundamental para poder dar inicio a, a esta discusión. Pero ¿qué otras herramientas eh, desde la experiencia eh, desde la octava región y desde la zona norte de, de Santiago, desde Rodrigo, eh, ven ustedes también que pueden servir o facilitar la discusión para promover el interés público y que efectivamente las cuestiones que se deliberen en la, constitu en la convención constituyente puedan estar al servicio de todas las personas? Amaya, Hola, muy buenos días a, a todos y a todas quienes participan, agradezco la invitación, eh, es muy interesante, leí el documento que proponen, eh, yo también voy a contarles del, de los documentos que hemos estado trabajando desde la Fundación Rumbo Colectivo, eh, Contar también, quizás a quienes nos escuchan, que, que es un momento bien difícil, de, de cierta forma, porque la Convención Constitucional supone una manera de construir la nueva constitución que no ha sido utilizada con antelación. Y todos los inicios tienen ciertos desafíos. Eh, no tenemos un referente muy claro para señalar cómo lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Y la convención constitucional tiene unas particularidades. Está dada en un momento evidentemente de crisis. El, el nacimiento de este proceso constituyente fue a propósito del estallido social, la revuelta popular. Justo antes tuvimos un proceso constituyente fallido. No, no hay que olvidar que dos años antes participamos, al menos yo participé con ilusión del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, pero ese proceso fue un proceso fallido, eh, tanto en la parte de pueblos originarios como en la parte, digamos, chilena, propiamente tal. Entonces había también que hacer quizás alguna crítica de qué aprendimos de ese proceso para no repetirlo ahora. Evidentemente también la integración de la Convención Constitucional eh, a mí me parece magnífica, esa diversidad a mí me representa completamente, pero es un desafío de articulación, evidentemente. Eh, no obedece a, a las estructuras tradicionales de distribución del poder, y eso va a significar, me parece, un esfuerzo. Lo otro es que vamos a llegar a, a la Convención Constitucional personas que históricamente no hemos ocupado cargos de representación eh, popular, que trabajamos, al menos yo llevo 24 años trabajando en la Universidad de Concepción, esa es mi vida, pero evidentemente nos vamos a enfrentar a unas realidades que en buena medida podemos desconocer. Y entonces yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio humilde de pedir apoyo y en eso me parece que el documento que ustedes nos presentan es una, un gran instrumento, un gran insumo, pero también me parece que vamos a tener que confiar en quienes conocen más, eh, por un lado, las normas o estándares a aplicar, pero también quienes conocen un poco la interna de por qué, y aquí quiero hacer una, una reflexión, yo no tengo la respuesta, pero quiero al menos poner la reflexión sobre la mesa. Debemos legítimamente y profundamente y humildemente preguntarnos por qué la ciudadanía tiene esta imagen tan crítica de quienes ejercen cargos de elección popular, de lo que podríamos denominar la clase política. Seguramente Rodrigo también lo percibió, pero uno iba a la feria y la idea de los políticos como una clase de personas privilegiadas, pero que han usado los privilegios muchas veces en beneficio eh, propio o en beneficio de grupos pequeños, que no han cambiado la situación de las personas, es real. Y entonces, para quienes eh, históricamente han no ocupado este cargo, yo creo que amerito una reflexión profunda de cómo hacerlo distinto. Yo confío en que en buena medida las propuestas que ustedes hacen son las que permitirían hacerlo distinto. Pero también, y les devuelvo la pregunta, y no es que no vaya a contestar lo que nos preguntan, lo voy a hacer, pero... Pero si ustedes tienen también un análisis de por qué reglas legales vigentes, aquí tenemos leyes que no tienen un año, tienen unos buenos años, no han operado, o no han operado suficientemente. O sea, no basta solo, y ese es un poco quizás el mal de los abogados, uno dice la norma y parece que por enunciarla fuera capaz de cambiar la realidad, y no es así. Las normas jurídicas, muchas veces uno dice, a veces el papel aguanta todo. A lo mejor en el papel se escuchan bonitas, pero sabemos que en la realidad esto no ha operado y la corrupción eroda, eh, la corrupción debilita la democracia, y esto es real en Chile. Nuestra democracia es débil en parte porque no hemos podido cumplir los estándares de transparencia y de probidad. Y entonces yo creo que necesitamos incluso un análisis más profundo de por qué esto ha ocurrido. O sea, pongamos el estándar. Si ustedes me preguntan a mí aquí y ahora y qué bueno que lo estén dando por Facebook y qué bueno que quede grabado, yo soy partidaria del estándar más alto posible, del más exigente posible, de que el interés público se nos, se nos exija del día uno al día final y que hay incluso una revisión posterior que acredite que esto efectivamente fue así. Va a ser la única manera en que el trabajo de la convención constitucional y el ejercicio del poder constituyente originario va a dar paso a una norma constitucional legítima, validada, transparente, inclusiva, pluralista. De verdad lo digo, esto no son palabras. Qué bueno que quede nota de esto, porque la que sea, y es evidente que eso va a significar una, eh, una disposición a lo mejor a autolimitarnos, a limitarnos por otros, a dejar de lado intereses privados que todos legítimamente podemos tener si somos seres humanos y vivimos en el mundo real. Pero tenemos que entender que este es el ejercicio de una función única, de una función eh, que de alguna manera la paz social y el futuro de Chile depende de nosotros. Y no es que nosotros seamos extraordinarios, ni mucho menos. Yo quiero confiar en lo que vamos a poder hacer como colectivo pero sí pienso que tenemos que regirnos por normas de verdad demandantes, de verdad exigentes, pero a la vez también aprender, porque eh, creo que sería un poquito naif pensar que basta con ponerlo en el reglamento. Aquí tenemos que saber de fondo qué es lo que ha, qué es lo que ha funcionado mal, por qué tenemos la situación que tenemos. Dicho eso, eh, y no sé si quieren que pare acá o lo conteste después, pero yo tenía un listado de principio, eh, Mitchell mejor ahí. Eh, antes de, de seguir con, el, con, con la profundidad del debate creo que es oportuno también escuchar cuál es la postura de Rodrigo en este caso porque fe, antes de y, y luego me gustaría darle la palabra a Alberto que pueda compartir un poco la experiencia desde de lo que hemos recabado desde Chile Transparente eh, eh, en los años de aplicación de sistemas de integridad en Chile pero efectivamente volviendo a Rodrigo eh, efectivamente hemos visto que hay una disociación entre las estructuras políticas y de las demandas de la ciudadanía, un desdibujamiento efectivamente de la frontera entre los espacios públicos y privados, que muchas veces nos cuesta desde ahí mirar dónde están los intereses públicos y dónde están los intereses particulares de cada persona. Rodrigo, desde ahí entonces, ¿cómo desde tu experiencia crees que podríamos comenzar a promover eh, la protección del interés público en este debate y en este principio? Mm. Es difícil la pregunta, o sea, no, está que tenía la pregunta, pero tratar de agrupar la, la, la respuesta para que no suene soberbio, porque, mira, una vez cuando me hacen esta pregunta yo la respondí de la siguiente manera, decía que la mejor arma que tiene el guerrero es la moral. ¿Y por qué lo hice? A propósito de un pepe que estaba escribiendo que se llama Los enemigos de la democracia. Y empecé, disculpa que está, perdón, Tito, déjame ver mi gato aquí. Entonces, cuando empecé a escribir, dije, a ver, empecé a hacerme lucubraciones y pensar. Y, y, me, y me di cuenta que nosotros acá, acá en Chile, las personas que, que discuten la normativa general, están vinculados. Están vinculados a grupos de poder, están vinculados a los partidos políticos tradicionales, están vinculados a, a, a estructuras de opacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de moral para tratar de poner la moral a nosotros, no nos dicen? dicen que no se ve, Rodrigo, ¿no? ¿Cómo no se ve? ¿Ahí me veo? ¿Ahí? ¿Me ven, no? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Rodrigo, te vemos, te escuchamos bien. Súper. Entonces, cuando yo empezaba a analizar y a ver, veamos por qué razón, por ejemplo, <risa> eh, en, un, en un sector tan opaz como, como los notarios, lo, los políticos, los políticos de partido no hacían nada. Yo decía, a ver, y empecé a mirar los apellidos de los notarios, que familiares. Pero además dije, bueno, ¿y los, ¿y los políticos cómo lo hacen cuando tienen que tomar su dinero? Ah, crean sociedades. ¿Y dónde las crean? Ah, con los notarios. Y ahí empecé. Y empecé a notar distintos y, y además empecé a hacer investigaciones de distintos modelos de negocio a propósito de las investigaciones que hacía la Fiscalía Nacional Económica. Eh, entonces acá se aplica el viejo aforismo del que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. ¿Cómo lo haces? Entonces yo digo, por eso que hacía hacía una pregunta Maya, de por qué, si tenemos leyes que hablan sobre la probidad, sobre la transparencia de los actos públicos, sobre la transparencia del patrimonio, al final del día, se ocupan poco, ya porque la norma existe. Porque cuando tú lo abres, ¿qué es lo que permites? Permites que los otros abran tu puerta también. Y si tú, y si tú tienes, cuando todos tenemos tejado de vidrio, eh, está, está difícil. ¿ya? Por, eso que, por eso que al nivel de la, de la política tradicional. Además que la política tradicional se arma con, con tipos de eh, con acuerdos, con cosas que son bien opaces. Entonces, a mí me ha tocado ahora, precisamente ahora que estoy en el constituyente y yo llevo con una, con una idea de poder hablar con muchos. Y lo primero que me, ha, que me hablan son de armar pancadas, <ríe> como el tema de la política tradicional. Y eso, y eso creo que no está bien, pero tampoco tú puedes ir tratando de creerte como que tienes alas y aureola y como un ángel, a tratar de cambiar porque no, te, porque, porque no corresponde, que no va a lograr nada. Porque tampoco te puedes presentar como, no sé, como el gran salvador o como alguien que no eres, ¿no? Tú eres un ser humano y también eres pecador. Dicho esto, porque cuando nosotros tenemos esta conversación, por lo menos con la gente, dicen, no, pero eso es poesía. Es que no es poesía. Es que ahí está. Ahí está la diferencia, por ejemplo, cuando tú hablas de la, de la diferencia entre la ética y la moral, o el etos y el mores maiorum, que significa el comportamiento de los mayores, o comportamiento socialmente aceptado. Entonces, cuando tú dices, esto no es poesía, esto no, no es chaya. Es súper importante... Tener moral para entrar en este tipo de conversaciones, entendiendo que las leyes o el ordenamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que trata? Valga la redundancia, son herramientas sociales creadas como estructura social dentro de este contrato social que hablaba Rousseau para regular conducta en un momento determinado, pero con mira a qué, a dar certeza, justicia, paz social, bien común. Entonces, dicho, cuando llego todo, después de hacer todo ese análisis, digo, ¿cuáles son los grandes enemigos de la democracia que hoy día podríamos Recuerden, el lenguaje construye realidad, entonces, como decía Maturana, el profesor Maturana. Entonces yo decía, mira, hoy día tenemos la corrupción, el cohecho, el terrorismo, el lado activo, la, fal la falta de transparencia, el narcotráfico, el nepotismo, ¿verdad? Todo eso es, es un elemento, la, el, el concepto de la precarización de los servicios públicos a través de la tercerización sin responsabilidad. El tema de la teoría de la agencia, que es una teoría que... El, el, que consiste en que cuando tú tienes organizaciones tan grandes, en que la matriz obliga a que haya delegados del poder, esos delegados del poder terminan utilizando, si tiene una falta de fiscalización y tiene una fa una falta de control directo, terminan utilizando los bienes de la organización para beneficio propio y no para beneficio de la organización. Todos estos temas yo los aprendí hace muchos años atrás, cuando hice el diplomado Compliance, que es una forma de entender la empresa desde el punto de vista de los principios y la ética, y cómo logra estructurar a toda la, la parte de la organización. Desde el punto de vista de la ética, cosa de que la responsabilidad social empresarial no sea una mera declaración de principio. Entonces, cuando yo dije, ¿por qué no, ¿por qué no podemos aplicar el compliance a la función pública? Y ahí empecé a estudiar a Chile Transparente. Ahí estuvieron en mi radar. Y empezaba, todo lo que subía, yo lo bajaba, yo lo bajaba así como un ratón. Y dije, sí, tener razón, pero además de, de, de ver lo que proponen, que me parece maravilloso, de verdad, que, que rico que exista una instancia que esté ahí, porque si no sería terrible. Eh, ¿Cómo lo hacemos para plasmarlo? Así lo que dice Maya. ¿cómo lo llevamos? Entonces, claro, porque cuando tú hoy día presentáis un recurso, un, una acción de protección basada, tratas de pegarla, por ejemplo, basada en la falta de prioridad, te miran súper feo. Te dicen, no, que esto no está dentro del decálogo, usted, usted está instrumentalizando a los tribunales, y, y al final del día, la, lo que tú estás buscando es que se regule la acta función pública, pero desde el punto de vista del hacer, de cómo, del deber ser. Entonces, cuesta un montón. Y con esto termino, para, para, poder, para no irme tan en la etérea. En la Constitución tiene que ir, o sea, es, es un hecho, tienen que ir elementos de participación activa, transparencia de los actos públicos, incluyendo los actos de nosotros, los informes, las actas, la, la, las actas, lo que estamos conversando, también las reuniones, ¿ya? Eh, Además de eso, tiene que haber un tema de fiscalización directa, patrimonial, fiscalización de... El control de intereses, que es lo que decía, el conflicto de intereses, conflicto de intereses a nivel micro y a nivel macro, ¿eh? porque en, la, en el conflicto de intereses hay unos conflictos de intereses que son eh, aparentes, son, aparentes perdón, son, son directos, pero hay otros que son indirectos y que cuesta mucho analizarlo cuando no hay alguien que esté constantemente revisándolo y el tema de la probidad. Y todo eso yo creo que tiene una sanción, o sea, eh, tú no puedes poner una, una norma de conducta si es que no colocas una sanción. Porque si no, una mera declaración de principio. Porque eh, la norma tratada de regular tiene que ser persuasiva de la conducta, pero también tiene que ser disuasiva respecto a toda la sociedad que va a cometer o que podría cometer una conducta como esa. Y fíjate que cuando yo se lo he, he comentado a los otros convencionalistas con los que he conversado, eh, eso como que lo miran, lo, lo dejan como de lado. Y yo le digo, mira, tomen en consideración que nosotros tenemos espacios grises dentro de la discusión. Por ejemplo, ahí lo, lo propone Alberto cuando decía, hablemos del reglamento. El reglamento dos tercios, sí, pero es dos tercios solamente en lo que dice relación con el reglamento de votación. Con el reglamento, el reglamento de las comisiones, de las composiciones, de los quórum, ahí hay un vacío. Y por tanto, nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y, cada, y entonces la pregunta es cuando nos pongamos también el tema de la instalación. Por ejemplo, cuando se instale la convención con, eh, con, eh, constitucional... A propósito de que tiene que haber un presidente mérito que entregue, así como Mateo Zambrano en 1810, que entregue y diga, mira, se abre la convención y entregue el poder a la convención. Eso no está escrito en la 21-200. Entonces, ¿cuáles son las reglas superatorias? Las está dando el Ejecutivo. Y es más, ustedes saben a quién propusieron que fuera el presidente mérito de la convención, el presidente Sebastián Piñera. Esa fue una de las ideas que me hizo. Entonces, lo mismo, yo puse la misma cara que Alberto. Entonces dije, claro, ahí te das cuenta que todas esas cosas tenemos que analizarlas, como también el tema de la probidad y cómo vamos a discutir el, el convenio 169 a propósito de la consulta indígena. Eh, si realmente ahí ellos van, eh, están representados a través de los 17 escaños, tenemos que volver a preguntar. ¿Y hasta dónde tenemos que volver a preguntar para que el proceso no se retrase. Todo eso, si nosotros lo hacemos desde el parámetro, de la ética, la probidad. La transparencia, evitamos, eh, evitamos situaciones de inconexión, situaciones de conflicto de interés grave y evitamos también situaciones que afecten a la democracia. O sea, hoy día la democracia está en mucho peligro. No pensemos solamente en el tema, en el tema convencional, chiquito y chiquito. Pensemos en lo que acaba de pasar en la, en la municipalidad de San Ramón. Eso es gravísimo eso ya la dicen, ¿Y, cómo, cómo esa? y queremos evitar que pasen en la convención, y de hecho ya pasaron, o sea, si tú quieres ver uno, te fijaste el informe que salió cuáles eran las personas que tenían conflicto de interés a propósito de la discusión de los derechos de agua, ¿cuántos convencionalistas? Ya, pues ahí está lo que dice el veto prespo, esas cosas son las que pero la pregunta es, si nosotros hoy día el veto dice así, dice con pena el veto dice claro, pero si tienen conflicto siempre va a quedar a disposición del constituyente porque, porque no podemos hacer nada, eso no debe pasar ahí debe ahí, la sí. usted aquí no es que no pueda hablar, usted no puede votar. Eso, solamente ahí, porque para no alargarme, a dejar también a Maya y a la eh, otra persona. Eh, su comentario a Maya. Alberto, desde la experiencia de Chile Transparente, desde la gestión del Estado y desde los aciertos y errores que hemos tenido construyendo un sistema de integridad público en Chile desde la primera experiencia y ensayo de los 90 con más de 73 casos de corrupción conocidos eh, en la palestra pública. ¿Qué podríamos sacar en balance como positivo del sistema que hemos construido, pero donde también tenemos los obstáculos, los errores de ese mismo sistema que hoy día nos podrían permitir aprender lecciones para construir un reglamento que pueda, que pueda permitir eh, a los constituyentes y a la ciudadanía involucrarse en el debate, pero hacerlo poniendo en la mesa los intereses públicos y los intereses personales de algunos actores. Yo, yo, yo parto con, compartiendo con, con los colegas, ¿eh? en el sentido de que este no es un problema de leyes más, leyes menos. ¿eh? De hecho, siempre lo hemos dicho, Chile tiene en cuanto a las letras de las leyes, leyes que están sobre el estándar de la OCDE, por ejemplo, en de, de declaraciones juradas de patrimonio de interés, nuestra ley de acceso a la información es súper destacada en cuanto a su funcionamiento. Pero yo quisiera decir que hay cuatro gatillantes que son los que han hecho de que el sistema no ha funcionado como nos gustaría, o sea que nos han dado los, los, eh, los, los entregables que esperábamos, por ejemplo, con la promulgación de la ley de transparencia ya por el 2008, que es eh, el, el trabajo que yo más he hecho en todo esto, esto años. Lo primero tiene que ver con la sensación de impunidad, ya lo decía ahí Jorge Contesa. O sea, claramente, y lo decía algo Rodrigo también, ¿sabes? ¿De qué nos sirve saber que una persona tiene conflictos de interés respecto a agua eh, y que, o que recibe financiamiento de una determinada empresa eh, de, manera, de manera directa o indirecta o que está contratado por una empresa? Eh, porque los constituyentes, uno de los grandes nudos que existe, es que no tienen dedicación exclusiva, eh, por lo mismo, ahí vamos a tener un gran problema, eh, y, esa, y, esa, y eso se ha abierto recién, ¿ya? Eh, que tiene que ver con la impunidad, ¿no? o sea la impunidad es lo primero y la verdad que hasta antes del año 2018, porque hay que ser justo con esto después eh, después de 2018 han cambiado algunas normativas y hoy día por lo menos tenemos sentencias de cárcel en algunos casos y, y, y las clases de ética se ven más lejanas pero antes teníamos clases de ética, ¿eh? esa era la, esa era la, la respuesta de, de nuestro sistema a la corrupción lo segundo son las brechas de implementación, o sea uno de los temores es que tengamos un Super reglamento, muy poético, como decía Rodrigo, algo angelical, eh, pero la verdad que después no lo podemos implementar. La constituyente tiene un, grado, un gran problema que es el tiempo. Tiene un año. Y en un año entonces no podemos, por ejemplo, generar licitaciones de largo tiempo para bienes y servicios. Sería absurdo. Entonces tenemos que generar mecanismos rápidos de licitación pública que tengan estándares altos de transparencia, pero que sean efectivos para que la constituyente pueda eh, contar con los bienes que necesita. Lo tercero, y que es parte de ese Chile que tiene que morir, que, que tiene que ver con el cuoteo. O sea, el, al final, el, yo, yo no tengo nada en lo personal con la negociación y con el diálogo, al revés, creo que la negociación y el diálogo es fundamental en política, no existe política sin negociación y sin diálogo, pero distinto es el cuoteo, es decir, mira, ¿sabes que La verdad es que esta constituyente está constituida de esta forma, un quinto tienen esto, otro quinto tienen esto, otro quinto esto, esto, entonces nos vamos a dividir la comisión de ética y vamos a tener cinco miembros porque le vamos a poner cinco miembros justo porque hay quintos, hoy día no hay tercios. ¿no? Entonces le vamos a poner quinto, entonces un quinto va a ser para la lista del pueblo, el otro para el Partido Comunista, el otro para el Frente Amplio, el otro para la ex-concentración y el otro para la derecha. Y Rodrigo va a quedar fuera, como siempre quedan los independientes fuera de, esta, de este tipo de boteo. ¿no? Entonces, Oye, no estáis no está tan lejos de lo que se propuso, Eto. <risa> seguro, seguro, porque esa es la lógica tradicional de hacer las cosas. Y eso es, es funesto, porque... Es la lógica que tenía nuestro sistema eh, electoral antiguo, ¿ah? en cuanto a las denuncias contra partidos políticos, por delitos electorales, las pueden hacer los mismos partidos. Entonces, yo, no sé, demócrata cristiano, ¿iba a denunciar a Renovación Nacional o al Partido Comunista de que eh, estaba poniendo propaganda en lugar ilícito? Nunca. ¿Por qué? Porque yo también ponía propaganda en lugar ilícito. Entonces, lo que hacíamos era una suma de empate cero. Eso no puede ocurrir. Por eso proponemos que se cree un órgano de... Y ahí Jorge Condesa propone con representación regional, fantástico, de hombres y mujeres de buena voluntad que tengan una relevancia pública y que se dediquen a, sin sueldo, sin nada, a resolver los conflictos que además no debiesen ser tanto. Pero cuando hay algo grave, que llegue hasta esta comisión, etc. Y lo último, que es una larga discusión eh, y que muchos ya me han escuchado, que la transparencia no es sinónimo de confianza. O sea, acá se sentaló como mantra que transparencia era sinónimo de confianza. Si yo tengo un basural detrás de una muralla y voto la muralla, ¿soy más transparente? Sí, sin duda. ¿Pero qué es lo que veo? Un basural. Entonces, lo que nos pasó a nosotros también como, como Chile es que la transparencia en buena hora vino a votar determinados mitos de lo que éramos como república. En cuanto a nuestras instituciones, etc. Entonces, si vamos a transparentar, tenemos que estar dispuestos a que también vamos a transparentar basura, como vamos a transparentar cosas buenas, y cuando transparentemos basura, cuando algo no esté funcionando bien, seamos capaces de reaccionar rápidamente. Y ahí es donde nuestro sistema ha fallado. O sea, la reforma a carabineros, por ejemplo. O sea, ya eh, han pasado tantos años y la reforma sigue pendiente. ¿no? Y vemos que son algún maquillaje, más cursos de ética, etcétera. Entonces... Estas cuatro cosas, vuelvo a repetir, impunidad, brechas de implementación, el cuoteo y transparentar algo que no estaba bien, pero al final no tomar eh, algún tipo de medida para, para mejorarlo. Gracias Alberto. Efectivamente hay una de las principales características que podríamos decir de cómo hemos conformado nuestro sistema anticorrupción y en materia de probidad en general, es que efectivamente nuestras respuestas como Estado, como país han sido reactivas a casos de corrupción. Si uno va mirando hacia atrás, en general las la, la grandes primeras reformas de los años 90 se datan del caso de eh, corrupción en Codelco, luego con Chile de Porta, hasta los casos de corrupción en la política de sobre algunos años que nos han empujado a hacer cambios. Hoy día, con la Convención Constituyente, tenemos la capacidad de repensar esta discusión, adelantarnos y tener políticas que nos podamos desarrollar de forma preactiva. Eh, proactiva y dejemos de estar reaccionando efectivamente a solucionar casos cuando ya eh, los escándalos están sucediendo. Desde ese punto de vista, Maya, ¿qué podríamos destacar? ¿Qué, qué, qué medidas eh, o herramientas que existen hoy día podríamos implementar desde ya o promover en el reglamento de la convención para evitar que justamente después tengamos que estar enfrentando casos que no quisimos evitar cuando teníamos las capacidades de pensar y fijar reglas que nos permitan, por un lado, el diálogo, un diálogo sano entre los constituyentes, entre todos los actores de la sociedad, pero también insistiendo en promover el interés público como principal motor de la forma en que se debiesen tomar las decisiones. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo, yo la había dividido como nos habían formulado, nos habían hecho... Es que... Dado a conocer la pauta, primero unos principios orientadores eh, que no necesariamente van a quedar plasmados como principios, los reglamentos en general no contienen principios, son normas más bien como, como las vamos a implementar, pero que debieran ser una especie de contenido transversal del reglamento de la convención, que sin duda alguna va a ser el primer, ¿no es cierto?, la primera normativa que vamos a tener que eh, dar, a, digamos, que crear dentro de la convención constitucional. Y puse como primer principio justamente la publicidad y la transparencia. Eh, haciendo accesible a la población toda, todo, todo lo que se genere dentro de la Convención Constitucional, actas, informes, sesiones, gastos, asignaciones, actividades, incluso una especie de agenda pública de la actividad de la Convención. Eh, y pensando en que fuera no solo a requerimiento, sino que desde ya en la página web de la Convención Constitucional estuviese toda esa información disponible. Me parece también en segundo término que, ese, que debería haber un principio orientador de probidad, sujetarse no solo a las normas de probidad de transparencia, la declaración de patrimonio, la regulación del lobby, pero también rendir cuenta de todas las asignaciones de recibida, de los conflictos de interés, eh, y eh, ex deben existir evidentemente sanciones frente a conductas que infrinjan estos deberes de eh, probidad. Yo pensaba quizás interesante examinar la posibilidad de que este comité de ética fuese externo, igual que el comité de asignaciones, me parece que hay que externalizar algunas decisiones para evitar justamente caer en estos conflictos de interés. Después, eh, creo que también un principio orientador debe ser la inclusión y la representatividad, para asegurar un, un debate democrático y representativo, eh, y en ese sentido, por ejemplo, la perspectiva de género es muy importante, la inclusión de las mujeres debe también materializarse en una constituyente paritaria, eh, y la paridad está pensada como una metodología que, que asegura igualdad material entre hombres y mujeres. Me parece que otro principio orientador es la participación ciudadana a través de mecanismos efectivos en que la ciudadanía no solamente se pueda informar, sino que también pueda participar de manera eh, incidente. Eh, pueden haber audiencias públicas, cabildos autoconvocados, cabildos temáticos, bajada a través de los municipios, ahí habrá que ver. Otro principio orientador es la descentralización. Eh, para involucrar en el fondo personas, pero de todo el territorio, me parece que la sobre representación de Santiago le ha hecho mal, ha creado un régimen asimétrico, y entonces el trabajar activamente porque también la labor de la convención constitucional sea descentralizada, por ejemplo, algunos han propuesto la creación de sedes regionales para la convención constitucional, o incluso la idea de una convención constitucional itinerante, yo no sé por qué... Eh, quienes viven en Santiago parten de la base que va a funcionar en el ex Congreso Nacional y el Palacio Pereira. Eso a mí, que soy convencional electa, no me parece tan claro. Yo vivo en Concepción, no sé, si, no sé por qué yo tengo que trasladarme a otra ciudad eh, si ni siquiera lo hemos conversado como colectivo. Y menos en la capital, porque además esa simetría creo que le he ha hecho un poco mal a Chile. Creo que hay un deber de eficiencia y celeridad. Eh, creo que tenemos que de verdad involucrarnos en un trabajo... Muy intenso, muy disponible y en ese sentido, como bien decía Alberto, el, el no tener dedicación exclusiva creo que puede ser un problema. Eh, yo creo que hay que eh, tratar de evitar la burocrat burocratización de la labor de los convencionales. Eh, y en ese sentido, me parece muy buena la idea de acudir a órganos públicos que pudieran prestarnos ayuda. Tienen que pensar que vamos a llegar personas que jamás hemos ejercido una función pública. Aquí también hay un deber de, de formación, de educación. Yo creo que, eh, por supuesto, uno por intuición más o menos sabe lo que podría ser inadecuado, pero yo creo que aquí hay un deber de educarnos, de formarnos para que esto quede muy prístino, muy evidente desde el día uno, pero efectivamente hay personas que sinceramente no conocen la normativa vigente. Eh, y yo creo que aquí también hay un deber de cuidado de la economía y de los recursos públicos. Eh, tenemos que hacer un uso responsable de los recursos públicos y eso tiene que quedar completamente transparentado. Eso por ahora, yo también tenía una propuesta de, eh, de órgano, pero yo no sé si la digo ahora, la digo después. Yo lo dejaría para una ronda más, Amaya. De hecho, ahora me, me gustaría ir a Rodrigo eh, con algunas cosas que también han nacido del chat y de las interacciones con algunos de los participantes. Hemos visto, hemos visto que en esta conversación, en esta discusión, que es fácil crear normas, regular todo por leyes, pero muchas veces, y lo que nos, va, nos pasa justamente con eh, la forma en que quedó diseñada la convención constitu, constituyente, es que no tenemos un órgano vigilante que vaya a estar evaluando que las reglas que hemos fijado se vayan a cumplir si no son los mismos involucrados, los mismos constituyentes que deben definir quién los va a vigilar y, por otro lado, también definir cuáles van a ser sus potenciales sanciones. Muchas veces, de hecho, eh, Jorge Condesa, desde eh, los participantes en el chat, nos planteaba qué pasa entonces cuando, por ejemplo, un constituyente o hoy día los parlamentarios no aplica, no. Llevan sus registros de lobby y luego que los sanciona. Queda una sensación de impunidad también en la ciudadanía. ¿Qué, ¿Qué elementos de ahí podríamos rescatar, Rodrigo, para evitar que este tipo de situaciones pase justamente en el funcionamiento de la convención? Mm, a ver, ten razón. En, en ese punto, en el punto de, la, de cómo, lo va, cómo vamos a fiscalizar el lobby y además cómo vamos a elegir esta super comisión porque cuando nosotros tengamos las, las distintas comisiones que, que levanten temas constitucionales, pensemos en el mejor de los mundos, en BILCIPAP, que ya está listo el reglamento, que ya estamos trabajando, eh, estamos viendo, o sea, trabajando en temas de levantar temas constitucionales, que ya tenemos solucionado el tema de cómo vamos a, a, a conversar con los 19 millones de habitantes para, para, para, para darle pie, importancia a la participación ciudadana, que ya resolvimos el tema de cuál es la vincularidad que tiene esa participación ciudadana y ya estamos levantando temas constitucionales. Eh, eh, tiene que haber un organismo que le dé coherencia, que le dé consistencia. Acuérdate que con una constitución, no puede, no puede quedar inconexo a un tema. Por ejemplo, conversa en Derecho de Propiedad con, eh, con Educación. Tiene que haber alguien. Entonces, ¿quién va a ser ese alguien? Va a ser una comisión de supraconstitucionales. ¿Quién los va a elegir? ¿Cómo se va a elegir? ¿Cuál va a ser su cuerpo? Tiene un problema. Otro tema, cuando ya se haya hecho la constitución y haya temas que no se puedan poner de acuerdo entre los doctores y, y tengan que quedar una ley especial pero bajo las reglas de lo que conversaron los, los, los constitucionalistas. ¿Quién va a fiscalizar que esa ley efectivamente se discuta en un parlamento, en el parlamento nuevo? Eh, ¿Bajo qué parámetros? Y otro, y otro punto que todavía no hemos mostrado en esta conversación, que no tiene que ver con el reglamento. Una, una de, las, de las propuestas de la de, ¿no? de campaña, yo le llamo mensaje. El mensaje de nosotros era que para que la constitución desde el punto de vista de herramientas herramienta jurídicas de certeza y de paz social tiene características, y una de las características de la Constitución a partir de general, adaptable, flexible, eh, tiene que ser suprema. Eso quiere decir, quiere decir que nada puede estar sobre la Constitución y tiene que tener aplicación directa para que la participación ciudadana sea real, sea real, efectiva y vinculante. Y dentro de esa participación directa, uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía es que dice cómo hago responsable al Estado. Cuando no lo haga, lo haga tarde o lo haga mal. Entonces nosotros hablamos de la, yo le hablaba del Ombudsman, pero una vez escuché el veto y hablaba, tú la del de la, con el Consejo, para la, la defensa ciudadana me encantó esa palabra los cosas lo interesantes ya ahí también tiene mucho tema pues. cómo vamos a establecer vamos a establecer un ombudsman, un defensor ciudadano a propósito de todas las reglas que me estás diciendo tú la regla de la transparencia de la probidad porque nosotros tenemos que aplicarla primero en el reglamento después en la discusión en nuestro comportamiento ex ante y ex post o sea antes de durante y después por cierto eh, y además de eso, eh, nosotros estamos en un, en, un mercado, en un mercado, estoy hablando de un tema, un tema de voluntades, no un mercado financiero, tan pequeño, Chile es tan pequeño, que, que la vinculación que tienen los distintos grupos que conforman la sociedad es muy rápida. Entonces, ¿eso qué, qué significa? Que la, la, la, red, la, la conexión de redes sociales que tienen que tienen los constituyentes, que vamos a tener los constituyentes a nivel académico, a nivel financiero, a nivel político, son tan cortos, o sea, son, son de tan pocos actores, a tan pocos players, que si no hay alguien, nosotros mismos nos notamos una autorregulación, y no hay alguien que esté fiscalizando, pero que tenga, que tenga facultades reales, se puede complicar el proceso de discusión, porque nuestras voluntades pueden ser cooptadas, precisamente por esos grupos. Y no porque hay una mala intención o porque seamos borregos, ni mucho menos, sino porque, mira, te voy a dar un ejemplo, hay unos que se llaman, que se llaman lo, el, el problema de la coacción por, eh, por, no es por defecto, es por exceso, por exceso. Y consiste en cuando tú me dices a mí, mira, vamos a trabajar en, o sea, hoy día vamos a hablar sobre el derecho al agua. Y yo digo, mira, yo la verdad no, no conozco el derecho al agua, tenemos el reglamento. Y vienen distintas personas y te dicen, mira, acá ya tenemos un informe, acá te tengo un resumen. ¿Ya? Pero ese resumen viene, viene, viene condicionado, ¿ya? porque es el resumen de un think tank de pensamiento que adscribe a determinado grupo político, que adscribe a determinado grupo económico. Y me lo dice, y yo termino creyendo, porque no alcanzo a leer todo, las 12.000 páginas, como no alcanzo a leer, termino creyendo lo que me dicen y hablando lo que no conozco. Ahí tenía una forma, y eso, y eso se, se practica mucho. Y si yo no tengo cuidado con quién me junto, con transparentar de tal manera que alguien me diga cuidado, Rodrigo, no es mala persona, pero esa persona está vinculada con tal grupo y ponele ojo a lo que está leyendo y a lo que está diciendo. ¿ya? Si no tengo a alguien que me esté ayudando en eso, puedo tener un problema desde el punto de vista del diálogo. Y como el lenguaje construye realidades, yo voy a ayudar a construir una realidad que ya viene secada. Rodrigo y Amaya, justamente eh, un poco ya para ir redondeando la conversación que hemos tenido, pero se ha puesto sobre la mesa no solo los temas de probidad, de transparencia, de regulación del lobby, sino también cuál es el rol de la participación de los diferentes actores en este proceso. Rodrigo recién lo decía, como muchas veces eh, ciertos grupos eh, de pensamiento logran acceder más a la discusión. Amaya también lo planteaba, ¿qué pasa con los que están en regiones? ¿Qué pasa de los que están más alejados de Santiago? Ambos han propuesto en sus programas, efectivamente, promover mayor diálogo, y promover una participación activa. Daniel, desde la Asociación de Voluntarios, que es participante de, de nuestro seminario, nos plantea cómo eh, efectivamente entonces vamos a traducir estos mecanismos de participación activa en el proceso de diálogo desde las propuestas que cada uno de ustedes está haciendo. Eh, Amaya. Perfecto. Eh... Sí, me parece que el reglamento debiera abordar eh, alguna de las preguntas que tú mismo formulas, eh, y como yo señalé, algunos de esos principios eh, que indiqué en la pregunta anterior debieran encarnarse en todo el reglamento. Por ejemplo, la idea de que toda actividad desarrollada por la convención debe ser pública, la publicidad de todas las actas, eh, y sabes, realmente me costaría pensar en causales para que una sesión fuese secreta, porque me preocupa... Ay a veces ocupamos conceptos jurídicos indeterminados y como son conceptos jurídicos tan amplios, cuando lo interpretamos puede ser interpretado en muchos sentidos y me parece que eso finalmente sirve como para ampliar la posibilidad de sesiones secretas, por ejemplo cuando tú me hablas del orden público a mí el orden público no me parece algo secreto, muy por el contrario, pienso que debiera ser público para realmente comprender de qué manera tú estás interpretando ese concepto que puede ser muy amplio incluso la voz seguridad nacional ha sido utilizado en múltiples sentidos y yo creo que, eh, de hecho eso va a ser uno de los desafíos que vamos a tener en la convención al ocupar esas palabras que aceptan múltiples sentidos interpretaciones, explicaciones también aclarar en cuál sentido se está siendo utilizada porque si no me parece que sirve como lo que podríamos llamar coloquialmente un bolsillo de payaso para poner muchas cosas, entonces yo diría, todo público, si hay Algún elemento secreto tiene que ser debidamente justificada y sin utilizar una especie de palabra, eh, digamos, indeterminada, indefinida, en que cabe de todo. Lo segundo, creo que la convención debe tener un portal web que sirva no solo para entregar información, sino que pa también para recibir la participación de la ciudadanía. Un, un portal inclusivo, un portal con lenguaje amigable, que sea fácil de utilizar, eh, y aquí incluso la, la Fundación Rumbo Colectivo habla de los estándares de las cinco estrellas del Open Data. O sea, eh, también seguramente tendrá que tener una sección destinada a niños, niñas y adolescentes. Este un... un eh, todo tendrá que estar con lenguaje de señas. O sea, hay que de verdad pensar... Me parece que dado que hablamos desde el lugar que ocupamos en el mundo, muchas veces nos cuesta comprender a quienes están fuera de ese espacio que nosotros somos capaces de comprender. Aquí hay que hacer un esfuerzo real... Por, por tratar de entender un poco más. Eh, en el acceso a la información, un procedimiento de acceso a la información, eh, en que la Secretaría Administrativa de la propia convención señale el, el modo a realizar, el, el, y pienso que lo que ustedes indican de acudir a instancias públicas que ya realizan esto, que conocen cómo hacerlo, cuáles son las dificultades, sería una buena cosa. Deben haber efectivamente normas de probidad, ...de la función de convencional constitucional con las debidas sanciones. Creo que sería interesante pensar en un elemento externo, en que no nos autorreguláramos porque ya está probado que la autorregulación muchas veces terminamos en estas sumas de empate cero. Eh, Creo que debe haber eh, por, le, por lo mismo este Comité de Probidad y Transparencia eh, y creo que también hay que trabajar un mecanismo de resolución de las controversias porque recordemos que la, la mayor parte de las controversias solo formales van a ir a la Corte Suprema y tampoco está establecido cuál va a ser el procedimiento para llegar a esa instancia, pero me parece que eh, hay que señalar formas de resolver las controversias que, se, que ocurran dentro de la Convención Constitucional. ¿No es cierto? Van a haber denuncias por infracciones a las normas vigentes en materia de lobby, de declaración de intereses, de conflictos de intereses. Me parece interesante algo que señaló Rodrigo al pasar, que quizás si está comprobado ese conflicto de interés, la sanción tiene que ser que la persona no pueda votar la norma ah, constitucional. Porque esa es una sanción real. Ahora, para ello, habrá que, habrá que dar un plazo inicial, no sé, eh, tampoco tenemos mucho tiempo, serán 60 días, dos meses, para que las personas entreguen, no sé, fideicomiso ciego, mandatos, vendan lo que tengan que vender, o sea, hagan lo que tengan que hacer, que jurídicamente se puede hacer, que reciban la información y la asesoría para hacerlo. Evidentemente no todo el mundo va a tener las capacidades, las posibilidades, tiene que ser un proceso formal por parte de la convención, que haya un plazo y, y que después de ese plazo eh, rija íntegramente la, eh, el requisito y la sanción asociada. Si usted después de ese plazo sigue teniendo este conflicto de interés, por ejemplo en materia de agua, eso significa que usted no va a poder votar las normas constitucionales que involucren a, a los derechos de aprovechamiento de agua o a la gobernanza del agua en la nueva constitución. Y eso debiera hacer mucho sentido y todo eso debe ser público. Ese proceso, ¿saben? Esto podría servir como una especie de proceso educativo, cívico, eh, de cómo hacerlo bien. Eh, pero, ojo, tiene que haber normas al inicio, tiene que haber un proceso de educación al respecto, tiene que haber un plazo para cumplir. No tenemos que partir de la base, esos binarios, a mí no me gustan nada, de los buenos y los malos, eh, de los corruptos y los puros, eso, eso no, los puros, no es real... sí. Entonces, por favor, hagámoslo bien, creemos la norma, demos un plazo, demos apoyo, asesoría, pongamos a abogados a trabajar al servicio de que los convencionales cumplan si quieren cumplir, porque tampoco puede depender de la cantidad de dinero que uno tenga, el patrimonio, para hacer las adecuaciones, o, ojo con eso también, a mí me parece que eh, esos códigos elitistas funcionan mucho también eh, a veces, y, y aquí van a llegar personas comunes y corrientes que a lo mejor no tienen eh, el conocimiento. Y finalmente pienso que debe haber un registro de participación ciudadana para que todo aquel que quiera participar pueda solicitarlo. Eh, pueda decir, oye, yo pregunté esto, aquí está. Y entonces tengamos también una vinculación en, en saber con quién tenemos que hablar, por qué tenemos que hablar, para adecuar los tiempos también. El día solo tiene 24 horas, la convención solo va a trabajar un año. Yo creo que... Eh, Pienso que esa transparencia en quién solicita audiencia, por qué la solicita, para qué la solicita, tiene que quedar muy recta. Eso, muchas gracias. Gracias, Amaya. Justamente como no tiene, el, el día tiene solo 24 horas, nosotros también estamos llegando un poco al término de eh, lo que habíamos programado, por eso le voy a dejar la palabra, un, una palabra más a Alberto que quiere comentar justamente algo de lo que tú estabas planteando y luego vamos a hacer una, una ronda más de cierre y, y, y con eso poner fin a, a la discusión del día de hoy, Alberto. Yo, yo muy breve, pero... Creo que el, el tema del conflicto de interés es un tema súper hablado, pero súper desconocido. ¿no? Eh, y, y creo que Amaya y Rodrigo han, han, dado, han dado en el clavo en aquello. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Ya hay experiencia en esto. Esta misma unidad de ética, transparencia, como le quieran llamar, ¿no? puede generar un semáforo de conflicto de interés. Porque es muy distinto, supongamos que hay un constituyente que tiene una acción de una clínica privada. Supongamos que tiene porque tiene un paquete accionario diverso y tiene una acción, ¿no? o sea, es un 0000000. Podríamos decir que ahí tiene un conflicto que le va a impedir votar en materia de salud. Uno diría no. Distinto es una persona que tuviese el 50% de la propiedad de una clínica privada. Evidentemente ahí el conflicto de interés es evidente y por lo mismo esa persona no debiese votar en la discusión respecto a la salud, al derecho a la salud. Pero como bien dice Amaya, uno mismo es mal juez de uno mismo. De ¿no? hecho, una de las cosas que uno le recomiendan en la escuela de derecho, no sé, por lo menos en la nuestra, Rodrigo, supongo en la de sí. también, era que uno nunca sea abogado de uno mismo. ¿no? O sea, trate de evitar, si usted tiene algún problema, a un amigo abogado que lo represente, pero no sea usted, porque usted siempre va a creer que usted es perfecto. En cambio, el, el tercero no va a ver, es como el doctor. Ah, no, mira, el, el doctor uno va a otro doctor. En general, los doctores no se auto, auto, auto revisa Entonces, acá está este organismo que pudiese crear de manera bastante fácil, porque con las declaraciones de patrimonio de interés, con la información pública, bueno, nosotros en Chile Transparente lo hacemos, en nuestra unidad de víctimas de testigos de corrupción, uno puede llegar bastante, con bastante claridad a determinar cuándo efectivamente hay un conflicto de interés que deja de ser potencial y empieza a ser real, y, y generar ese, esa abstención. ¿ah? Y que la abstención se haga con absoluto conocimiento y si alguien no se quiere abstener ¿ah? eh, eh, tenazmente, evidentemente ahí pueden haber las sanciones de que las cuales hablaba Rodrigo y, y Amaya. Justamente como tenemos poco tiempo, eh, me gustaría darle la palabra a Rodrigo. Teníamos una pregunta pendiente del público vinculada a los mecanismos de participación activa y aprovechar de darle uno o dos minutos a Rodrigo, si quiere pues, plantear alguna idea final que no hayas pod no haya podido, Rodrigo, eh, plantear en los minutos anteriores como para ir cerrando un poco la discusión. Sí, súper cortito, mira, lo voy a hacer muy... <risa> prometo, prometo, prometo. No, a ver, hoy día nosotros tenemos dentro de nuestra legislación, tenemos algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la ley 18.575, sobre bases de la administración pública y la ley 19.800 que es la base del procedimiento administrativo y ahí se establecen ciertos procedimientos en el actuar administrativo del estado y uno de sus principios el principio de coordinación sistematización y el principio de finalidad cuando yo decía qué significa esto le pregunto a mi amigo administra, administrativista. y me dicen que todos los órganos del estado tienen que actuar como un solo frente ante el ciudadano y por tanto tienen que coordinarse entre sí y sistematizar la información. Entonces cuando me, me explicaron eso a mí, y Michael, yo me fui a espaldas así como con Dorito, y dije, bueno, ¿cómo hay situaciones entonces que puede pasar entre el servicio impuesto interno, que no tiene la información que debería darle la, la dirección del trabajo, eh, eh, qué pasó con el tema del retiro al 10%, que no, no estaban vinculados con la base de datos del Poder Judicial? <ríe> pues bien, eso dejémoslo ahí, ya teníamos un problema, teníamos, porque o sea, lo podemos solucionar. Por otro lado, me decían a mí, oye, pero las manifestaciones de voluntad de que hace la gente, para, incluyendo, por ejemplo, el decir que adscribe a un determinado proyecto o no, se pueden hacer a través de la firma electrónica avanzada. ¿Qué es eso? Ah, pero me, me contaba, me dijeron, mira Rodrigo, desde el año 2002, en este país existe la ley 19.799 sobre firma electrónica. Y resulta de que el concepto de la, de la, de la clave única que te entrega el registro civil es un tipo de firma electrónica. Ah, yo dije, y eso tiene validez, por cierto. ¿Y será que el Estado tiene la obligación de modernizarse completamente y adscribir a la firma electrónica y a todo este principio de coordinación y sistematización? Sí, por Rodrigo, me dijeron la ley 20.180 ¿eh? de, de, no, de noviembre del año 2019. Y, no, y Me dicen que, te, que dentro de los próximos seis meses el Estado tenía que tener todo, tenía que estar 100% modernizado telemáticamente, lo que no significa... No hablan de la tecnología, no es que todo tenga que hacerse por internet, es telemáticamente. Entonces yo decía telemático, significa incluso en aquellos lugares donde el acceso a internet es poco probable. El Estado tiene que colocar temas, que, o sea, tiene que colocar métodos que puedan, a través de tecnologías, que puedan eh, tomar la voluntad de la gente para que hagan trámite, eh, por ejemplo, en Chile atiende, o trámites eh, incluso de votaciones online de determinados o de determinado, de determinadas comunidades. Entonces un día yo dije, bueno, ¿se puede o no se puede? Y cuando tuve la oportunidad, gracias al señor, de hablar con el ministro de la SEC, me dice, mira, si estamos trabajando y hay una comisión que ya tiene los primeros resultados, entonces yo dije, ahí está. Entonces eso significa que podríamos tomar nosotros la información de los órganos municipales, ¿ya? que están en la Asociación de Municipalidades, con todo lo que ellos significan, eso es un pulpo, imagínate, tienen la Dirección de Obras Municipales, en la DA en, en, en Educación, la DOM en materia, en materia de urbanismo y construcción, tiene la con la, la social, hace hoy etcétera, y toda esa información sistematizarla, más la información que tiene el Ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, más la del Servicio Impuesto Interno, y ocuparla en beneficio de la constituyente. ¿Para qué? Para cruzar información, levantar la información de la gente de manera telemática, no solamente tecnológica, ¿Ya? Lo que lo expliqué a propósito de, no sé, pues de, de que la gente pueda escribir o que vaya y lo haga a través de un territorial o lo haga a través de sus comunidades o lo haga a través de la municipalidad y que llegue la información. <ríe> y esa información se sistematiza. Bueno, todo esto que ustedes pueden pensar y me pueden decir a mí, Rodrigo, que eres soñador eres con Julio Verne, que ¿eh? escribe un libro, en este país fue, eh, fue posible. Lean el proyecto 5. Aquí en Chile tuvimos en el año, en 1970... A alguien visionario tuvo, trajo a Stanford Beer al primer, al padre del informático y quiso crear un proyecto que se llamaba proyecto 5 Consistía precisamente en esto, en centralizar la información para hacer que el actuar del estado fuera más eficaz, eficiente, oportuno, oportuno, mira la palabra, que es algo que tanto se se critica hoy día, al principio de oportunidad, al sentido de urgencia, y que llega enemiga día hoy día, hoy día, sí tenemos la posibilidad porque las bases de datos hoy día están indexadas, hoy día está la ley 21322. que Obliga a los, a, obliga por ley, esta vez así, directo, a los organismos del Estado a coordinarse y sistematizarse y tenemos hoy día un centro, un centro específico que nos puede permitir hacer ese trabajo para los constituyentes, ya sea para levantar las propuestas como para establecer estos conflictos de interés, Alberto. Porque se, van, se van, van a saltar muy rápido, porque yo hoy día con la base de datos del, del conservado de bienes raíces, del servicio de impuesto interno, de la dirección del trabajo, etcétera, etcétera, del registro de vehículos motorizados, yo puedo saber perfectamente quiénes son sus amigos, cuáles son sus bienes, y si, si dijo o no dijo la verdad lo que estaba diciendo. Eso. Justamente es como Rodríguez. tener a Skynet. Lo, lo más viejo me dan a entender es como tenía SkyNet de, de, de Terminator, ahí encima, encima. Justamente, Rodrigo, el gran desafío que tenemos es cómo integrar la tecnología y cómo integrar las labores del Estado al servicio de los valores que queremos promover. Y solo para terminar, Amaya, te voy a dar dos minutos, un minuto y medio. Justamente, cómo podemos aprovechar hoy día la oportunidad del Estado, de, de la Convención Constituyente, para terminar con este crecimiento de un Estado inorgánico que muchas veces se va llenando de burocracia, de trámites, pero olvida que la esencia de la resolución de los problemas públicos para mejorar el bienestar de las personas. Es que como que les describa la kriptonita a los, a los asistentes. Oye, no, yo, eh, mira, no, no tengo la respuesta a eso, Michel, yo creo que... Eh, yo, ¿sabes? Mi deseo, porque es algo, un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas quienes van a mirar la convención y, y en conjunto con la ciudadanía, pienso que hay que rescatar eh, y volver a pensar la constitución y el Estado en clave pública y en proteger bienes jurídicos públicos. Me parece que parte del problema que cruza nuestro ordenamiento constitucional, además de la falta de legitimidad, es que lo, lo privado cooptó lo público. Y, y en buena medida eso, al menos mi mirada y respeto que a lo mejor haya personas que lo vean distinto, pero, pero la idea del mercado supone incorporar estándares y miradas de lo privado al ámbito de lo público. Y entonces bienes esenciales como el agua son mercancía y sirven para especular. Y entonces yo creo que tenemos una gran tarea de repensar el Estado desde lo público, de repensar la Constitución desde un marco de convivencia que nos mire a todos y a todas como iguales. Porque si pensamos en privilegio, estamos pensando en que no somos iguales y vamos a tener unas particularidades. Va a ser paritaria, va a tener escaños indígenas, va a tener a personas en situación de discapacidad y eso va a ser bueno porque uno habla del lugar que ocupa en el mundo. Yo en clave histórica jamás habría sido parte de la Convención Constitucional. Soy mujer. Vivo en Concepción, soy mestiza porque por el lado de mi madre soy mapuche. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo decretando las normas de convivencia eh, de las élites para este país? Y bueno, entonces, en el fondo el mensaje es Chile cambió. Chile cambió y nos vamos a sentar en la Convención Constitucional. Ciudadanos y ciudadanas, gente común y corriente. Y eso va a significar a mi vida de esperanza que la conversación va a ser distinta. Vamos a hablar de, de normas de sentido común, pero necesitamos apoyo, necesitamos educación cívica, necesitamos plazos, porque ninguno de nosotros somos ni ángeles ni demonios per se. Y entonces necesitamos una estructura y por eso el reglamento es tan importante y por eso el apoyo de los organismos del Estado. Y hay que dejar de pensar en la clave que coloquialmente, que yo lo escuché tantas veces, comillas, ¿Cómo vamos en la pasada? Esa clave la odio, la, la, me carga, porque da cuenta del Chile que hemos construido, que queremos que sacar un pedacito. Sí, que queremos sacar un pedacito, que queremos ganar algo, que en la suma tenemos que salir nosotros ganando. Yo pienso que hay que pensar en un Chile distinto. Yo de verdad creo que vamos a ir a trabajar para nuestros nietos, para dos generaciones más. Las constituciones son procesos, las constituciones no son textos. Tienen vigencia de norma positiva, pero son procesos. El derecho es una norma cultural. Tenemos que ir a cambiar la cultura de cómo enfocamos lo público en Chile. Así es que, nada, agradecer. Necesitamos apoyo de organismos como ustedes, pero no solo para sancionar. ¿Sabes qué? No utilizamos tanto garrote. También garrote, no digo que no, me puse portales. <risas> Necesitamos orientación apoyo, afecto ayuda, colaboración eh, y todas las anteriores y si bueno, si aparece uno que es burrito o burrita y no quiere entender necesitará una sanción pero es como el publismo penal antes de llegar al derecho penal hay muchas otras formas de hacerlo y entonces la sanción de verdad tiene que ser lo último y ojalá inexistente, si lo hacemos bien no tendría por qué haber sanciones entonces eso, muchas gracias por la invitación Muchas gracias Amaya y Rodrigo, y justamente tenemos un conjunto hoy día de desafíos con, para construir el futuro del mañana, pero también tenemos un montón de oportunidades, y por eso quiero dejar a Alberto, eh, para que, que dé las últimas palabras de cierre, de cómo también hoy día desde Chile Transparente estamos mirando cómo aportar a las oportunidades de construir un mañana mejor. Bueno, nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias a Amaya, yo creo que... Eh, Nada, pues si así, sea, si así va a ser la discusión de la convención, creo que los chilenos estamos en súper buenas manos. ¿no? Eh, y agradecerles, porque los dos son muy distintos, yo creo que nunca se habían conocido. ¿no? Eh, y, y hemos logrado que dos constituyentes que no se conocen, que vienen de vertientes de pensamiento súper distintas, ¿no? eh, se puedan conocer, puedan conversar, puedan estar de acuerdo en la mayoría de las cosas, eh, y creo que eso es, es, un, es un buen aliciente para que efectivamente construyamos una constitución que ponga en el centro el cuidado de lo de, lo de todos, ¿eh? el, el cuidado del bien común de, una, de, un, de un país más, más igualitario, pero también más, más libre, donde nos podamos desarrollar y que efectivamente eh, no tengamos que pasar eh, por crisis tan terribles para poder darnos cuenta de, de los cambios que tenemos que hacer. Yo creo que la constitución también tiene que hacer ser aquello. Nosotros desde Chile Transparente, eh, nunca somos los del garrote, somos a veces los de la denuncia pero en general eh, siempre somos una organización que lo que quiere es que haya más instituciones y que las instituciones funcionen bien porque la lucha contra la corrupción sin instituciones sin Estado de Derecho es imposible finalmente eh, eh, cuando no hay Estado de Derecho cuando no hay instituciones el más fuerte es el que se toma el barrio eh, el caso de San Ramón que Rodrigo hablaba y el cual nosotros hemos estado tan involucrados durante cuatro años es un ejemplo logran hasta destruir lo más preciado que teníamos, nuestro sistema electoral. En nuestra historia teníamos un solo caso, el caso de Talcahuano, y que era bastante distinto. ¿Ah? Eh, eh, podríamos decir que ahí era un caso casi de laboratorio, pero acá tenemos un caso más orgánico, 25% de una comuna, 25% de las mesas de una comuna, que fue, ha sido penetrada por bandas. No le voy a poner apellido para que no me llegue otra querella como las que a este señor le gusta hacer, pero por sí. bandas. ¿Ah? Eh, bueno. Eso es cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay instituciones sólidas, cuando finalmente el poder se corrompe. Así que esperamos de ustedes muchísimo, eh, pero también esperen de nosotros muchísimo como Chile Transparente, porque vamos a estar ahí ayudándolos, acompañándolos eh, con lo que sabemos hacer y con nuestra, nuestra experiencia. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, a las preguntas. Eh, que este sea el ánimo positivo, como dice Lucas escuchar, y vemos el futuro con optimismo que acto nos falta, que estén muy bien sí. y bueno, cuídense mucho, nos vemos pronto, un abrazo gigante bendiciones, abrazo. bendiciones chao, vaya... chao, abrazo abrazo. Gracias a todos. abrazo, abrazo sin COVID uh -huh. chao